Tu shorty me busca, lo puedes ver. De casi no puedo ni ver. Ya me puso el THC. Tengo lo que quiero, lo puedes ver. Tu shorty me busca, lo puedes ver. Lo no saco y lo prendo, puedes oler. Si es calidad, pues sé voler. No, me preguntes de dónde es. Pero si quiere llamo otra vez Me pone un 4 para que falle Me amenazaron para que hable Rompí su cara, quiso humillarme Y una no surtiendo como olvidarme y ahora te toca, dijo el comandante Sé que me estaba fletando, estaba pagando lo que había hecho antes Flaquita, cuídame la espalda, no dejes que los míos caigan Flaquita, cuídame de balas, no dejes que los míos caigan C Casi no puedo ni ver, ya me puso el THC Tengo lo que quiero, lo puedes ver, tu shorty me busca, lo puedes ver la placa se FG, saldremos de pobre Si nos jodió la calle, en la calle joderé Si me jodió la calle, en la calle comeré Me quitaré el hambre, me quitaré la sed Mis mexas ruidos, se escupen fuego Su fecha es real, esto no es un juego Le pego por mi ganga, me esfuerzo por mis dogos, Que sin perderles nada, siempre están en todo Por ellos. Hago, aunque lo ha puesto todo Aunque lo pierda todo Voy a darles todo Hasta el cuello del lodo Por buscar el oro Por buscar la feria Por quererlo todo por quererlo Van a brillar como los bromas de 400 van a notar, van a notar, van a notar su presencia, si se, se nota, su mujer, si se, se moja en secreto, se quita la ropa, se quita la ropa, me dice mi popa. me dice mi popa. yo le regalo los secretos. De victoria, de victoria, de victoria, eres mi hombre, en la tropa Me vas a ver, está en la sopa, mientras me de acaban así, llena mi copa, llena mi copa, la champaña se desborda, la